La ca... No, no estaba preparada la caja La caja La caja loca, La caja, La caja Ayuda Estoy atrapado en la caja Ayuda Estoy atrapado en la caja Ayuda por favor